Joder. Pues sí, amigos, en Microsoft ha anunciado Ion2 <risa> Me lo han pasado por Twitter, me lo habéis pasado por Facebook, me lo habéis pasado por todos lados Yo he indagado, me he metido indagado, me he puesto Ion2 en Google Y bueno, aquí os pongo el trailer En Microsoft no me bloquee el vídeo por favor Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, he eh, visto por algunas páginas que tienen que ver con la MMO, he visto en el foro de ION y en principio el juego ION 2, eh, que iba a tener otros nombres, en principio eh, va a salir para dispositivos móviles. Eh, va a tratar el juego unos años atrás al actual Ion. ¿Vale? Años atrás del actual Ion. Eh, si no va a ser una. No va a ser una. Antes, no va a ser un. Después del de Ion actual, va a ser antes del juego que hay actualmente en el ordenador. Te me dicen. En los foros, te me dicen que aparte de los dispositivos móviles, va a salir para PC y. Para consola Aquí volvemos a cogerlo con pinzas ¿Por qué? Vamos a ver En el juego según he leído Se podrá volar libremente No va a haber restricción de vuelo eh, No va a haber restricción de clase Es decir eh, Podremos ser todo Parece ser Según el arma que tengamos pues Podremos ser todo Parece ser Eso es lo que os dice ahora mismo y bueno, también podemos ver la página web. de lo voy a poner por aquí. pero lo veáis un poquito. Está muy pobre la página web. ¿Qué decir que está muy pobre? Pues que no se da pena nada. Aquí vais. Está totalmente en puro, duro coreano de la madre patria. ¿Vale? No hay nada. Hombre, si sabéis coreano me lo podéis decir. Aquí este vídeo. Que ya te digo que no se ve... ¿Vale? Que es un vídeo que tiene que ver un poquito con lo que es el mapeado, parece ser. Y eh, aquí no se han verterón, no hay imágenes. Elysium, Elden y Poeta. Pero no hay imágenes cargadas porque esto lo han anunciado ahora mismo. Lo han anunciado hace poca hora y se ve que la web la tienen aún penosamente sin nada. Bien, ¿qué más decía al respecto? Eh, aquí podemos coger, nos podemos plantear varias cosas Como ya sabéis, existe, existe lineaje 2M, que como yo lo llamo, que es lineaje 2 para móviles Que es un gran juego, eh, es un gran juego, es un simulador de bot de lineaje Porque está todo automático si queremos, pero es un gran juego lineaje 2 para móviles que lo tenéis en el canal, que le he grabado varias veces con un emulador, con Blue Stack, en mi, mi emulador favorito. Eh, y de hecho yo jugaba en mi móvil, en mi actual móvil, porque el que tengo ahora mismo es muy viejo, porque se me rompió el mío. El caso es que es un gran juego. Ahí, en el soft lo hizo muy bien, con líneas para móviles. Aquí, ¿qué puede pasar? Según yo me planteo y guardarlo, y guardarlo en vuestra memoria RAM de vuestro cerebro. Si sale para móviles, el motor gráfico no va a ser tan bueno como si saliera para PC. Es decir, nos vamos a encontrar seguramente, parece ser, un lineaje 2, bueno, un ION 2 tipo lineaje 2 móvil. Es decir, un juego con vista isométrica, puede ser o no, porque si podemos volar, ya la vista tiene que ser tercera persona, como es, como es actualmente el, el actual ION. Aunque bueno, hoy en día hay juegos de móvil muy chulos, como el Tera para móvil y el Bleian Sur para móvil. Lo mismo, no encontramos un MMO para móvil muy chulo, con vista a tercera persona y con mucha acción. Pero aquí el problema es el motor gráfico. Aquí puede pasar dos cosas. O se coge el juego de móvil de Ion 2 y se porta a PC y consola que sería un error, ya que te... sí podríamos mmm, rematerializarlo, pero no sería lo mismo. O tendríamos el Ion 2, su versión para móvil y su versión para PC y consola con otro motor gráfico más actual. Ahí sería ya un gran acierto. Claro, eh, la programación sería más tensa, pero bueno... Esto ya digo que hay que cogerlo con pinzas, con pinzas de terciopelo y no dejarnos llevar por el hipe. Ahora mismo estamos disfrutando de un Ion 6.2 que a mí me gusta bastante. He estado comparando vídeos antiguos del Ion 2.4 y es un... vamos, El 6.2 es como un Ion 2.4. Hemos vuelto atrás y me encanta porque como era Ion antiguamente. Por eso el Ion 2... A ver cómo se plantea y a ver qué pasa, porque recordemos que tiene que ver cuando era la guerra contra los Badaures. Y bueno, eh, ya según vaya saliendo más información, yo lo haré o lo iré subiendo al canal, lo, lo haré lo iré mostrando y demás. Y seguramente en Nezazosoft, como le gusta mucho crear esta cosa de hippie, pues lo irá haciendo. ¿Otra cosa que pasará? Pues pensar que si aún no ha salido en Corea, no pueden imaginar cuánto tardará en salir en Occidente. Tampoco se ha anunciado que vaya a salir en Occidente. Ahora mismo, Ion 2 va a salir en Corea. Recordar que muchos juegos que salen en Corea o en Japón se quedan en Corea y en Japón. Un ejemplo de ello es los Arc que llevamos esperando en Occidente mucho tiempo y ahora mismo ha salido la Open Beta o la Closed Beta en Corea o Japón, no me acuerdo. Igual pasó con Revelation que tardó en salir, pero bueno. El caso ese en eh, zona son tonta y sabe que hay muchos jugadores en Occidente que juegan a Ion. Si Ion 2 sale en Corea, ten por seguro que saldrá en nuestro territorio Ion 2. Ahora, ¿cuánto tardará? No lo sé. Si de aquí a que salga en Corea ION2 son dos años, pues decir una cantidad y no pillamos los dedos, pues una de dos o ya lo están programando a la vez para Occidente o van a esperar a ver qué repercusión tiene ION2 en Corea y a partir de ahí moverlo a Occidente. Es decir, tendremos que esperar un año o dos más. Después de que ya esté funcionando en Corea y vean ellos cómo van andando. Recordad que los juegos de MMO y los juegos son así, primero sale en su país de origen y si ven que le va bien y recaudan lo suficiente para pagar la programación para occidente u otros territorio, lo hace. Por eso hay Ion 2 ahora mismo eh, es como mirar a la estrella y ver Júpiter. Sí, Sabemos que está ahí, pero no vamos a poder tocarlo. Por ahora. Por eso hay es eh, una realidad, pero un sueño. Ahora mismo está ahí. Sabemos que el proyecto existe, se está forjando, se está fraguando. Pero cuando va a estar listo, no lo sabe nadie, solamente ellos. Por eso, amigo mío, si... Si eso... Eh... Iré informando según me vayan enterando de más cosillas. Eh, también vosotros podéis compartir mi información, yo según vaya, vaya recopilando, lo, lo iré informando. Y bueno, y así os hubiéramos lado que hubieran dicho, mira, pues Ion2 el año que viene ya para PC, que llevamos cuatro años programándolo. Y otra cosa que no he dicho, la verdad, es que hay mucha infor eh, poca información, pero la quiero decir lo más explícita posible. Eh, la Ion2-ET parece ser, o acordáis del trailer de la Ion Vision de hecho, si os vais a YouTube y ponéis Ion Vision Pues... Eh, veréis que lo que, no ha, lo que no ha mostrado Lo que hemos visto en el tráiler de Ion 2 Parece ser su proyecto de Ion Vision Que nunca, nunca pudieron llevar a cabo Pues ahora lo van a llevar a cabo para móvil eh, Lo que tenía aquí, pero no lo he dicho antes Vale, es que me dejo... No hago guión, lo digo todo... Lo no suelto, por eso, ya os digo, cojámoslo con pinza, que puede salir una cosa muy chula, o puede salir una tremenda mierda, a en soft no hagas esa mierda, Lineage 2, móvil, es un pasón de juego, os recomiendo que si no lo habéis probado, probarlo si no tenéis un móvil que aguante ese tipo de juego, pues, o instaláis Blue stack que es un, un emulador de móvil muy bueno, y o instaláis Lineage 2, eh, móvil, está muy, muy, muy chulo y es muy recomendado, eso. Eh, y bueno, ya sabéis, eh, un fuerte like, eh, suscribiros si no te has suscrito y, y hasta la próxima.